Hola amigos, en esta ocasión les quiero compartir cuál es el General Minimum Wage en British Columbia. Este ha habido un incremento desde el 2018, también hubo uno en el 2019, lo hay ahorita en junio del 2020 y habrá otro en junio del 2021. ¿Cuánto está el salario mínimo para British Columbia? Hoy en día está en 13.85 dólares el salario. Va a subir ese efectivo a partir del día de hoy, primero de junio, a 14.60. Hubo un incremento de 75 centavos y se espera, ya está confirmado, que para junio primero del 2021 este va a incrementar 60 centavos y va a ser el mínimo a 15.20 dólares. $15.20 dólares la hora para el junio del 2021. Es interesante saber que a estas fechas, al día de hoy, ¿cuáles son los salarios mínimos a través de todo Canadá? Pues bueno, vamos a describirlos aquí para que se tenga como uh, referencia. Tenemos que en la parte de Yukon, el salario mínimo está a $13.70. Hoy en día está a $13.85 eh, bueno este está actualizado a mayo de mayo primero del 2020 entonces este salario ya vendría estando a lo que viene siendo 13 eh, 1460 ok es 1460 y todos los demás que vamos a mostrar van a ser aplicables a mayo del 2020 aunque nuestra fecha sea eh, directamente hoy primero de junio. Alberta está a 15 dólares por hora. Northwest Territories 13,46. Saskatchewan a, 13, a 11,32. Manitoba 11,65. Eh, Nanubut a 13 dólares. Ontario 14 dólares. Quebec está a 13,10 dólares. New Brunswick 11,70. Nova Escocia 12,55 la isla del príncipe eduardo 12.85 y eh, eh, Newfoundland and Labrador está a 11.65 um, hay diferentes estados que podemos ver o diferentes actualizaciones como la que se menciona aquí de british columbia menciona que pasa a ser 14.60 y que aplica para junio del 2020 entonces este que va, va a ser aplicable a partir de junio del 2020 eh, Habrá otra actualización para eh, junio primero del 2021 una actualización para Alberta que es en el 2018, 2019 este dice que es aplicable a partir del 2020 en New Brunswick eh, entonces si empezamos a ver cuáles son los estados de los otros pues nos deja un, un panorama ¿no? de cuáles son los salarios más altos hoy en día pues eh, podemos decir que el más alto a, a la fecha de hoy es, está Alberta. Y pues tenemos a Ontario dentro de los más altos. Eh, British Columbia estaría eh, de, siendo de los más altos para el 2021. Las razones las comentan aquí. Inclusive aquí tenemos la página de British Columbia directamente. El, el, el plan, ¿no? O sea, aquí tenemos que han crecido de junio del 2018 que estaba a 12.65 y ahorita pasa a ser a 13... Eh, bueno pasó a, en el 2019 a 13.85 eh, hoy 2020 en junio pasa a 14.60 y 2021 a 15.20 pues con eso lo que podemos ver es que eh, está incrementando el salario mínimo aquí en British Columbia eh, según lo que leen es que lo que se argumenta, eh, pues comentan que eh, debido al alto costo de vida no es suficiente para una familia que consta de eh, los dos padres y de dos hijos. ¿Estos valores eh, se consideran entre algunos otros? los Bueno, más bien se consideran los siguientes. Sería lo que es el costo de alimentación, de comida. no es La comida, es la ropa, es la vivienda, es el transporte, es el child care, ¿no? guarderías y algunas cosas que se llegan a pagar de, de cuidado del niño, sobre todo el child care que es antes de que eh, entren a la primaria. Eh, el tema de los muebles, ¿no? eh, actividades recreativas, el medical service plan. Um, seguros médicos extendidos y educación de los, de, de los padres, ¿no? y al realizar una contingencia como los ahorros, entonces lo que se menciona es que estos eh, no es nada no es nada comparable con lo que se tiene eh, directamente los gastos aquí en Canadá. Y pues dicen que no es suficiente, entonces un intento por parte del gobierno es hacer ese plan para poder incrementar y poder así tener un costo de vida equiparable y aceptable con respecto a todos los pagos que se hacen aquí en British Columbia. Eh, en, eh, se menciona que según una de las razones es porque eh, menos poco, poco más del 20% está teniendo el costo de su salario mínimo es de 15 dólares. Eh, menos de de, de, 20, de de 15 dólares, entonces es el intento de que esos que son de menos del 20% puedan alcanzar el mínimo de 15 dólares. Um, creo que es una muy buena medida para que puedan eh, tener mejores ingresos, eh, actividades eh, que son básicas o que son con el salario mínimo, Uh, obviamente siempre se espera que se pueda tener eh, el permiso de trabajo abierto un permiso de trabajo para que puedan trabajar de manera legal y puedan adaptarse a ese, a ese pago eh, lamentablemente hay personas que de repente por necesidad pues empiezan a laborar sin ese permiso de trabajo y pues tienen que aceptar eh, pagos eh, mínimos que son a veces una ofensa y que pueden ser a veces de 12 dólares, 9 dólares o que de repente dicen que va a ser de 13 eh, de va a ser de 12.50 y a la mera hora te terminan descontando la hora de comida no. Eh, eh, es, es lamentable pero bueno, es por eso que siempre se hace la invitación a que se puedan venir de manera legal y bueno eso es el estado, ese es el estatus les quería compartir esto eh, eh, British Columbia ha estado aumentando y aumentará el ingreso mínimo el salario mínimo eh, pasando desde los 12 dólares hasta los 15 eh, dólares Así que es una buena noticia para una de las provincias que tiene este, eh, uno de los mejores climas. ¿no? Es más cálido, las temperaturas no llegan a los, a los grados de, de menos 20, de menos 30. Eh, lo más que hemos eh, escuchado es que se llegan a los menos 5 grados. Eh, como dato curioso, en este año, en el año 2020, eh, no se tuvo eh, mucho, muchos días este, nevados actualmente de hecho nada más nevó dos veces una una, una la primera vez fue alrededor de, de enero por ahí de la primera segunda semana eh, nevó y duraron como cuatro días la nieve duró como cuatro días la nieve y ya la segunda ocasión fue como a finales de enero pero fue realmente muy poco lo que muy poca la nieve que hubo aquí entonces, pues bueno, eso era todo amigos, un fuerte abrazo, espero que estén en casa sanos y salvos, este, Ana y yo les mandamos un fuerte abrazo y cuídense mucho, los vemos pronto por acá.